Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de tenerles aquí a este espacio que ha organizado 070 y Artemisas, coberturas y memorias de la protesta social. Eh, estoy muy contenta de conversar con ustedes, con Natalia Duque, Juan David Ortiz, eh, con Tania Tapias y con Natalia Guerrero. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues Natalia Guerrero eh, es periodista y editora feminista, ha trabajado en Vice en Español, en Zom Colombia, Conectas, y actualmente es la directora editorial eh, de Manifiesta, que es un medio con perspectiva feminista e interseccional. Eh, Juan David es periodista y profesor de la Universidad de Antioquia, director uh -huh. del periódico de la Urbe y periodista de Caracol Radio. Ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Periodismo de Investigación. De la URB es el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Tania es periodista de 070. Eh, ha sido redactora de la revista Vice Colombia y coordinadora de Divergentes, eh, un proyecto del portal Pacifista que explora la movilización ciudadana en Colombia. Se ha especializado en el cubrimiento de temas de género, de mujeres y de derechos humanos. Natalia Duque es periodista de la Universidad de Antioquia, ha contribuido procesos de comunicación comunitaria con comunidades campesinas de varias regiones del país. Sus principales intereses han estado relacionados con problemáticas rurales, conflicto armado y derechos humanos. Trabaja para el medio Mutantes, que tiene que ver justamente con estos temas. Bueno, pues estoy muy contenta de tenerlos aquí porque este tema me, me interesa muchísimo y creo que ustedes hacen un trabajo maravilloso para pues mostrarnos otras perspectivas de la protesta social, de la movilización y el conflicto en Colombia, eh, tomando distancia pues de estas perspectivas eh, más corporativas eh, que a veces no alcanzan a dar cuenta y muchas veces más bien distorsionan la verdad fáctica ¿no? en toda su potencia y conflictividad. Eh, entonces pues me gustaría justamente que, que empezáramos conversando sobre eso, eh, digamos para ustedes digamos por un lado me parece que el periodismo cada vez más se, se deja ver como pues un poder muy importante en la configuración del mundo político eh, pero particularmente me gustaría centrarme en, en la cuestión de cómo el periodismo en Colombia se ocupa de la protesta social eh, por una parte evidentemente yo distinguiría entre la manera en que los medios corporativos suelen acercarse a, a la protesta social, eh, me gustaría que cada uno de ustedes un poco se refiriera a cómo ven ustedes que estos medios de comunicación corporativos y hegemónicos se aproximan a la, a la protesta social, qué tipo de narrativas usan. Y por otra parte, cómo ustedes justamente en estos medios alternativos intentan hacer otra cosa, intentan producir otras versiones, intentan acercarse al, al, a, la, a, la, a la dificultad de las circunstancias eh, y también a los actores que están implicados e intentan dar cuenta de, de lo que pasó de una manera más responsable con lo que pasa, eh, digamos que ese es como un primer punto que me gustaría que pudieran abordar y me gustaría que quizás cada uno y cada una pudiera decir algo al respecto desde la perspectiva, claro, diferenciada que representa eh, en cada uno de sus medios. Eh, no sé si Natalia, ¿tú quieres comenzar? Natalia Duque. Hola Laura, sí, dale, mucho gusto. Eh, muchas gracias por tu presentación. Eh, bueno, pues primero señalar que me parece supremamente válida la distinción que haces entre el cubrimiento de la protesta social que hacen los medios corporativos de comunicación y pues los medios independientes. Yo creo que en Colombia siempre que hay una movilización, eh, los medios corporativos construyen o han construido unas matrices comunicativas que justamente eh, deslegitiman la protesta. Pero creo que no es solamente, o sea, o bueno, considero que tal vez eso ni siquiera puede ser lo más grave, sino que los medios corporativos también en muchas ocasiones son quienes construyen las mismas matrices comunicativas que terminan por criminalizar la protesta y que terminan eh, justificando, digamos, la represión eh, o el, sí, la represión como única respuesta, pues, por parte del Estado hacia la protesta social en Colombia. Eh, bueno, y pues en ese sentido considero que la labor de los medios independientes, de los medios no corporativos, eh, pues es supremamente relevante porque por un lado pues permite eh, construir eh, o aportar a la construcción de ese relato de la protesta y que creo que ahí la pregunta del por qué la gente sale a protestar es supremamente importante eh, y pues que también es es dejada de lado en general cuando se hace un cubrimiento de las manifestaciones. Creo que muchas veces eh, los cubrimientos se centran, eh, no sé, como en los actos, eh, entre comillas, que son vandálicos o que los medios tildan como de vandálicos o en eh, los bloqueos que hay en la ciudad por culpa de una manifestación y entonces pues que están truncando la movilización, pero pues pocas veces realmente eh, pues se escucha eh, a las personas que están participando de la protesta y pues pocas veces, digamos, existe una comunicación entre quienes están eh, movilizándose y quienes, digamos, actúan más como en calidad de espectadores. Eh, bueno, pues nosotros en Mutante eh, hemos tenido ya desde el año pasado, desde octubre, dos ciclos eh, de una conversación que se llama Hablemos de Movilización, eh, digamos nosotros le decimos conversación a una serie de acciones que hacemos durante un tiempo de aproximadamente tres semanas, dos o tres semanas eh, y pues por acciones me refiero a eh, audios, infografías, eh, conversatorios eh, y bueno otros formatos que manejamos y que publicamos en nuestras redes. Y pues que a través de ellos lo que queremos es eh, en primera instancia conversar acerca de cierta problemática, en este caso conversar eh, acerca de la movilización social. Y pues digamos el primer ejercicio eh, que nosotros hicimos fue en octubre y fue como luego de haber hecho como un, una pre-reportería, un rastreo de lo que había sido la movilización, como en el 2020, digamos que nos preguntábamos mucho eh, por ese estallido de la protesta social que hubo el 21 de noviembre del 2019 y pues cómo convocó no solamente a los movimientos sociales, a la gente que ya estaba organizada, sino también eh, a otras personas de manera más espontánea y pues que digamos, marcó un precedente como en las últimas décadas de la movilización social en Colombia. Eh, y, y bueno, pues eh, llega el 2020, llega la pandemia y pues pareciera como si toda esa fuerza de movilización pues si hubiera o indignación, pues se si hubiera como esfumado. Entonces nos preguntábamos qué pasó con eso. Eh, queríamos conocer los motivos por los cuales la gente que había salido a movilizarse el año pasado, bueno, el año antepasado, eh, pues no estaba saliendo a movilizarse este año más allá eh, digamos del posible contagio eh, del coronavirus y, y bueno y pues por otro lado queríamos saber si realmente eh, la movilización se había detenido y pues digamos que nos encontramos por un lado eh, con que bueno, los, las, las principales matrices que los medios corporativos estaban utilizando eh, y no solamente los medios corporat corporativos, sino también figuras públicas estaban utilizando para deslegitimar eh, la protesta social. El año pasado, en primer lugar, era el posible contagio del virus, pues que las movilizaciones eran lugares en donde el virus posiblemente se iba a propagar eh, de una manera muy fácil. Eh, por otro lado, eh, bueno, lo que siempre se ha usado que es tachar a las personas que salen a movilizarse como guerrilleros, eh, sí, como que hacen parte de las insurgencias. Y, y por último, eh, este, este concepto de vagos, de eh, la frase muy famosa de Trabajo, de trabajo en Vagos, eh, que, que bueno, pues también eh, fue ahí como una de las matrices que se utilizó para legitimar la protesta social y pues por otro lado eh, nos encontramos que diferente a lo que se pensaba pues la movilización se sí había continuado eh, en el 2020 digamos no de manera tan, tan masiva eh, pero bueno creo que eso lo podemos igual conversar más adelante y pues creo que en ese sentido para nosotros pues ha sido eh, suprema, supremamente importante eh, el ejercicio de construir red con, con personas que están en otros lugares, eh, el, el ejercicio de intentar salir del de centro de la capital y, y bueno, de, de organizar digamos esta cantidad de información como de una manera eh, un poco rigurosa y pues como responder eh, digamos, identificar como cuáles eran los vacíos informativos que tenía la gente en torno a la movilización en Colombia, intentar eh, responder a esos vacíos informativos y que con base a eso, pues, la gente pudiera también tomar su propia postura y, pues, sus propias decisiones al respecto. Súper interesante porque también, bueno, Natalia desarrolla muchísimo este contraste y aporta muchos elementos también para mostrar cómo pues hay una intervención política que está en juego en el periodismo hoy, porque en las formas de estigmatización de la protesta y su criminalización, pues está desconociendo también la importancia de todos estos movimientos eh, y cómo aportan a la, a la democracia. Eh, quería preguntarle, digamos, a, a Natalia, esta pregunta más situada en el campo de manifiesta, que es el campo feminista interseccional, eh, ¿Cómo ves tú que este contraste entre, entre medios corporativos y, y medios alternativos eh, pues se despliega ya en este campo pues, del feminismo y, y cómo piensan ustedes que pueden pues, aportar a la manera en que los medios corporativos tienden a tratar este asunto y la protesta que también está ligada con las reivindicaciones eh, feministas? Eh, sí. yo, yo dándote una respuesta como manifiesta, creo que la movilización feminista su, sufre un doble estigma. O sea, como que acá la movilización social sufre el estigma de la criminalización de los medios corporativos que mencionas, pero la, la movilización social feminista sufre el estigma de incluso los medios alternativos. Mm. Para darte un ejemplo, el más cercano, eh, la desafortunada nota que tuvo Noticias Uno sobre el plantón eh, debido a la cantidad mm. de feminicidios que hubo en frente de medicina legal, y la manera en la que perfilaron, digamos, a, a estas mujeres que estaban haciendo el plantón como agresoras de la prensa, mmm, sin entender, digamos, como una exigencia que viene desde hace, que no llegó de ese día, sino que viene desde hace muchísimo tiempo eh, por parte de las manifestantes. Entonces, es un doble estigma que, que la movilización feminista tiene que combatir, eh, creo que las mujeres feministas que, que hacemos como militancia desde la movilización social pues lo, lo sentimos un montón, lo sentimos en el mismo cubrimiento porque es como, eh, no solo es combatir ese estigma sino también es combatir eh, un perfilamiento como que puede llegar a ser hipersexualizado de, de la protesta de las mujeres que deciden digamos eh, puedes hacer como acción a través de sus cuerpos o del perfilamiento que también sufre la movilización eh, social en general como de la acción directa, eh, no sé, rayando cosas o pues como dañando recurso público entonces eh, creo que eso hace que sea más urgente el, el tema de un cubrimiento con perspectiva feminista eh, cuando se cubre la movilización feminista porque es doblemente reivindicativo y, y siento que es necesario en todo caso de movilización social, pero es que acá de verdad que a veces sí tergiversan un montón las cosas. Yo creo que una de las líneas editoriales que más le interesa manifiesta es precisamente esa cobertura de la movilización social feminista para hacer esta reivindicación que mencionó, pero al mismo tiempo, y, y esto lo hablo como un interés muy personal también, como la necesidad de hacer un registro y una memoria de, de lo que viene creciendo desde hace unos años en términos de movilización social feminista. Es, es, es, un, es un tema que viene fuerte y que viene grande y que se está articulando año a año eh, y que empezó como a crecer un montón eh, o a volver a crecer porque pues, eso es como un tema fluctuante, pero volvió a crecer desde el 25 de noviembre de, de 2019 y desde ahí pues no, no ha parado el tema de articularse y es una articulación que ya se siente cada vez más nacional y es necesario que desde el periodismo se haga un registro y se deje una memoria de lo que ha sido el movimiento, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas eh, en la calle eh, eso es como un interés eh, de manifiesta y también es como un interés muy personal mío porque creo que eso es supremamente necesario eh, hay algo muy bello que también creo que intentamos hacer desde el cubrimiento de, de manifiesta y como desde la previa del, del cubrimiento que para nosotras es supremamente importante eh, de sacar contenidos como súper pedagógicos y de sacar como la programación y todo esto y es invitar a las mujeres a salir. Es muy común encontrar a, a mujeres que le dicen a una como eh, quiero salir pero estoy sola, no tengo parche y es como empezar a generar esa, ese discurso como, como esta narrativa de que tú puedes ir a la movilización social feminista porque estamos todas y estamos acompañadas y nos vamos a cuidar entre todas. Y creo que eso es algo que desde Manifiesta queremos plantear desde las previas de las marchas como ve, o sea, si quieres, eh, pues consigue tu parche o ve sola porque igual vamos a estar ahí juntas, como ese espacio de cuidado. Que, que por eso las mujeres se esfuerzan mucho en cuidar y que, y que tengan como unas condiciones para sentirnos cuidadas. Eh, entonces creo que le apuntamos como a todo eso, eh, como en cuanto a las nuevas generaciones, sobre todo con eso último. Buenísimo. Eh, eso me hace pensar para localizar la primera pregunta a, a Tania y a Juan David, en, en que bueno, desde... Lo que nos cuenta Natalia Duque y Natalia Guerrero, pues hay un compromiso militante en ambos medios, eh, pues en el caso de Natalia Guerrero pues es evidente eh, pues este compromiso feminista, pero también en el caso de, de Natalia Duque pues se ve que hay un compromiso como por apoyar también pues estas reivindicaciones y voces y, y protestas que no se escuchan usualmente e ir tras ellas, investigarlas y crear también ese registro y memoria de la que hablaba. Eh, Natalia Guerrero. Quería preguntar en el caso de ustedes dos que están en medios más académicos, ¿cómo se sitúan en, en esta pregunta del contraste entre medios corporativos y medios alternativos y, y el aporte político que pueden hacer eh, al cubrir con más responsabilidad pues la realidad conflictiva de Colombia y las formas de protesta? Eh, no sé quién quiere empezar, si ¿Sí, Juan David o Dale, Tania. Oh, bueno. Dale, sí. Eh, pues nada, pensando ahorita como un poco en esto último que, que decías del de, eh, el activismo, yo siento que desde 070 como que la, la agenda que hemos llevado es de defensa de derechos humanos y en ese sentido siento que está como totalmente compenetrado pues con la protesta social que casi siempre si no siempre es una demanda de garantía de derechos humanos. Y, y respecto como a estos otros, a, a los medios grandes, a los tradicionales, a, a los comerciales, como tú los llamas, yo siento que es, responde un poco como el cubrimiento que ellos han hecho a la protesta, responde un poco a la historia y al papel que ha tenido la protesta en Colombia. Eh, digamos que Colombia no tiene como estas... Eh, en Colombia la protesta no se recibe igual a otros países, no tiene la misma figura y el, y el, y el discurso oficial, oficialista o el, el, el discurso del gobierno siempre ha sido la represión y la estigmatización de la protesta. Y en ese sentido también creo que los medios grandes, pues lo que, a lo que se apilia mucho, también digamos el periodismo tradicional o ese periodismo pues anterior, es al, al oficial, ¿no?, al, al, a la respuesta a la declaración oficial del gobierno y en ese, y, y, perdón por decir tanto en ese sentido, y, y en esa lógica creo que se corresponde totalmente como la forma en que los grandes medios terminan retratándola, que es con el discurso oficialista de eh, vándalos, eh, solo es de y, y que es un discurso que claramente se lee como es del orden público, más allá que de los derechos humanos. Entonces, en ese panorama yo creo que eh, en 070, creo que en esa, en esa, en esa um, eh, meta por ser como este medio que habla también con la academia y que permite leer lo que está pasando a la luz de la academia, pues es también un poco como el, este discurso a, académico histórico de los derechos humanos desde la academia y cómo eso da luces a la protesta y como la protesta se termina volviendo es pues como una materialización eh, de lo que está pasando de los movimientos sociales eh, que también pues son materia de estudio en la academia. Eh, entonces sí, creo que 070 está como justo en ese, en ese lugar en el que es capaz de nutrirse a la academia, pero también es capaz de separarse de estos otros grandes medios que, que reivindican un poco como los discursos oficiales del, del gobierno. Uh -huh, uh -huh. No, y súper interesante que la academia pueda cumplir ese papel en algunos casos, al menos, ¿no? Eh, Juan David. Bueno, gracias, Laura. Yo voy a empezar diciendo una cosa, como en función de la discusión que vamos a dar en adelante, y es que yo estoy invitado en este conversatorio como, como director de un medio universitario de la URBE, laboratorio de estudiantes de pregrado. Ahorita voy a profundizar en eso. Pero trabajo al mismo tiempo y desde hace poco para un medio que, que podría considerarse un medio corporativo, ¿cierto? Y, y entonces hablo en esa, en, en esa dualidad, hablo como Juan David Ortiz y como periodista, pero me parece interesante que incluso se den esas coincidencias porque creo que eso puede animar la discusión y el debate. Totalmente, creo... te iba a decir eso justamente, pero ya que tú lo mencionas, fabuloso, sí. Eh, entonces hay, hay un punto que yo quiero señalar ahí y es que yo creo que hay dos problemas fundamentales en el cubrimiento de la protesta que se dan en los grandes medios de comunicación eh, cuando hablo de grandes medios también estoy dejando por fuera algunos pequeños, algunos no tan grandes a mí la idea de lo corporativo como que no me, no me alcanza a encasillar ahí del todo a todos porque creo que también hay medios que podrían calificar en la idea de alternativo que tienen una, unos cubrimientos absolutamente reaccionarios de, de, la, de la protesta social, pero en fin sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de esos grandes medios, creo que la dificultad radica fundamentalmente en dos cosas, en el enfoque en la movilidad y en el enfoque en eso, en ese genérico extraño que se denomina orden público, ¿cierto? Y yo creo que ese es el punto de partida de todos los problemas, ¿cierto? Y es el punto de partida de todos los problemas porque yo creo que no existe de fondo, he trabajado en otros medios grandes, chiquitos, medianos, pequeños, eh, no creo que exista en el fondo un interés deliberado de estigmatización de la protesta social, pero sí existe un interés deliberado de asumir la protesta social como una expresión concreta que afecta esos dos, esos dos puntos en particular, la movilidad y el orden público, y lo que viene por demás es necesariamente la estigmatización, y siempre termina ocurriendo eso. ¿Por qué? porque la comprensión de la protesta cuando se limita la movilidad entonces termina llevando a que haya una reacción que es muy natural y muy humana de la gente que se ve afectada porque no se puede desplazar de un momento a otro y que no va a tener la posibilidad en esos medios de comprender qué es lo que lleva a que no se pueda desplazar de un lugar a otro en su ciudad, ¿cierto? Eso genera una repulsión y genera una sensación muy contraria a, a, la, a la movilización ciudadana. Y el tratamiento de orden público con, con, con expresiones que hacen parte de ese supuesto lenguaje periodístico como el de los vándalos, ¿cierto? Eh, así como en el lenguaje periodístico estaba el bandolero hace 30 o 40 años, pues hace que también necesariamente eso derive en la estigmatización. Yo quiero poner eso sobre la mesa y también en función de la discusión y para que, para que hablemos de eso ampliamente más adelante si, si, si es posible, porque yo insisto, no creo que existan indicaciones editoriales del estilo de trate a los manifestantes como vándalos o trate a los manifestantes, creo que puede ocurrir en algún momento, o trate a los manifestantes como insurgentes. Pero sí creo que hay unas nociones muy simplistas de, de muchos periodistas que terminan generando esas sensaciones en, en las audiencias. Eh, ante eso, ¿cómo se reacciona? Pues les cuento cómo lo hacemos en De la Urbe y ahí me pongo la otra camisa, ¿cierto? Eh, de la urbe es un medio de comunicación, laboratorio de periodismo universitario, medio de comunicación al mismo tiempo, entonces nuestra, nuestra premisa está en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, primero somos un escenario de aprendizaje y de, y de exploración para los estudiantes de periodismo, luego somos medio de comunicación y valga la pena insistir en que lo hacemos desde una universidad pública. Eso significa que existe una cercanía muy estrecha entre quienes hacen periodismo en De La Urbe y la movilización y la protesta social, ¿cierto? Es la universidad un escenario activo de movilización y de protesta social, luego nosotros nos estamos relatando a nosotros mismos cuando relatamos la protesta. Eh, y eso es fundamental en, en la manera como nosotros lo miramos. Como laboratorio, pues no, no tenemos unas líneas estandarizadas de tratamiento de estos temas, porque hay momentos en que nosotros podemos tomar la decisión en tanto laboratorio de hacer un cubrimiento minuto a minuto de una marcha, pero hay otro momento en que podemos tomar la decisión de simplemente hacer un gran trabajo de análisis completo sobre un proceso de movilización que se da en la universidad o en otros entornos. Entonces es difícil que lo podamos segmentar y decir, lo hacemos así siempre. Lo cierto es que yo coincido con Tania en una cosa, y es que sí tenemos, así no está escrito en ninguna parte, eh, una premisa esencial por la defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Y eso significa al mismo tiempo creer en la necesidad de la movilización y de la protesta social como expresión de derecho a, a la libre expresión por parte de los ciudadanos, pero al mismo tiempo como, como escenario de resistencia. Y eso lo hace de la urbe, ¿cierto? En eso creemos firmemente en de la urbe. Hay grupos de estudiantes que participan de, de la urbe, que incluso pueden participar de colectivos universitarios, que tienen una aproximación a, a la movilización y a la protesta ciudadana y ahí entonces vienen también unas posturas muy concretas desde el punto de vista editorial y que terminan premiando por supuesto, los contenidos que son publicados ahí. Quiero ponerles un ejemplo concreto para que me comprendan esto último de eso que significa narrarnos a nosotros mismos. Eh, 2 de diciembre, Natalia Duque, tal vez tenga la fecha en, en la cabeza más, más clara que yo, 2 de diciembre de 2019, eh, un estudiante de la Universidad de Antioquia encapuchado, en la portería de la calle Barranquilla, aquí en Medellín, al frente de Ciudad Universitaria, un escenario constante de, de, de protesta de los estudiantes encapuchados de la Universidad y no sino encapuchado, en su poder, una de ellas explotó y el estudiante murió, estudiante matriculado en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo contamos la historia de ese estudiante muerto, que en muchos medios de comunicación era un encapuchado muerto y ya?, eso fue un reto gigantesco, ¿cierto? Y lo hicimos no solamente dándole la portada del periódico que sacamos por esos días a esa historia, sino también escribiendo una editorial en que decíamos lo que pasa es que ese manifestante que murió porque se explotó en sus manos una papabomba, papabomba que es el símbolo de la violencia en la protesta social en Colombia, es estudiante nuestro y nos duele que eso haya pasado. Y eso fue una, una decisión editorial clarísima pues, que, que tomamos y que asumimos y por supuesto que a partir de esa decisión que asumimos, se nos vinieron muchas críticas, pero también era una reivindicación de, de, de nuestra posición como universitarios. Entonces, les quería poner ahí ese, ese, ese elemento para, que, para explicarles cómo lo hemos hecho en distintos momentos y que de ahí, pues, si, si más adelante podemos activar la discusión, pues, continuemos. No, pues, bienvenida a la, la discusión. Podemos activarla de una vez respecto como de esta provocación un poco de, de, de Juan David, yo quisiera decir que cuando se dé el término medios corporativos me refería puntualmente a aquellos medios que anteponen los intereses corporativos a la, a la investigación seria eh, y que manipulan hechos eh, pues a favor de intereses eh, de sus capitales eh, o de sus intereses políticos. Eh, eso pasa en, en distintos medios y diferentes maneras, pero creo que es innegable que pasa y, y pues varios de ustedes, de ustedes han mostrado en sus medios cómo se ha hecho un cubrimiento a veces desfigurado de ciertas acciones que con un poco de rigor y de investigación pues se ve que eran otra cosa de lo que se mostraban en algunos de estos medios corporativos. Eh, no sé si Tania, Natalia Guerrero o Natalia Duque quisieran reaccionar un poco a lo que dijo Juan David. Debe ser muy difícil estar con un pie en un lado y en el otro, solamente diría eso entonces. Eh, quería volver entonces sobre un punto que tocó Natalia, Natalia Duque, eh, y pues quizás empezamos con, con Tania. Eh, ¿Cómo ven el ejercicio de, de cubrir las calles hoy? Porque bueno, Natalia decía la protesta no ha desaparecido del todo en época de pandemia, eh, a pesar de que algunos medios... Eh, corporativos o hegemónicos nos lo hacen pensar y, y evidentemente ha decrecido pues porque estamos en una situación muy compleja, muy distinta a la de 2019 eh, pero pues Natalia decía no ha desaparecido del todo, igual es una pregunta interesante pensar cómo su trabajo investigativo en las calles se ha transformado con la pandemia eh, y cómo ustedes piensan que, que, que en particular pues, ha trastocado la protesta social y también ha retado la manera de cubrirla eh, no sé si, Tania, quieres comenzar. Pues, digamos que um, un poco después, como en, la, en el aniversario del 21N del 2020, eh, digamos, como que haciéndose la pregunta de, bueno, ¿qué pasó con el paro? ¿Qué va a pasar con el paro? Esto ya se murió. Eh, lo que uno se empieza a ver es que en realidad la protesta tiene muchas capas. O sea, eh, la protesta en la calle es el paso último final de toda una serie que yo creo que Natalia Guerrero también puede como dar más constancia de eso de, de primera mano. Es como un, toda una carrera y una seguidilla de etapas de planeación, de gente que está coordinando. O sea, en últimas, llegar a la calle es como... El, el, la recompensa, un largo trabajo de gestión también. Eh, y yo creo que la pandemia hizo más evidente, por lo menos para la gente que está muy metida en esas partes de planeación o ¿no? de organización de la protesta, como lo, es, esa parte de planeación y de estar reuniéndose, eso nunca se murió. O sea, digamos que lo más difícil era salir a la calle, porque pues nadie podía salir pero la gente se siguió reuniendo, siguió hablando de los temas importantes, eh, de los temas necesarios, mm, y entonces, ¿qué pasaba? Que ya no eran las asambleas públicas en las universidades públicas, sino era un link de Zoom, pues como le pasó a todo en esta época. Eh, y aún así, la calle sí se siguió, en, en la calle sí se siguió sintiendo la protesta, solo que obviamente no en, en las mismas dimensiones. Pero si uno se pone a hacer un recuento de cuántas protestas o movilizaciones sociales hubo eh, el año pasado, no tengo el número en la cabeza, no sé si existe ese número, eh, pero es, eh, o sea, no es menor. O sea, es un, es, sí siempre hay alguna marcha en algún lado de Colombia. Eh, incluso en Bogotá, siempre hay alguna movilización social en Bogotá. Entonces, pues no sé, yo creo que... Eh, es una de las cosas más comunes, hablando de la protesta durante la pandemia, era que todo el mundo se sentía muy deprimido e inseguro, eh, como de que ya el paro se hubiera muerto. Eh, pero también es como una cuestión de perspectiva y obviamente es una cuestión de pues, a quién uno le está preguntando. O sea, los que organizan las marchas, pues no todos, pero hay, hay mucho optimismo siempre porque, siempre porque es la gente que está trabajando, solo que es un trabajo que si uno no está involucrado, pues es un poquito invisible y solo se vuelve evidente en la calle. Pero aún así hubo cosas en la calle y, se, y pasaron cosas y yo creo que, por ejemplo, una de las muestras más claras de eso fue la marcha del, 20, del 2020 del 25N, el día de la eliminación contra la violencia, de la violencia contra las mujeres, esa marcha fue gigante fue, uh -huh. y fue súper emocionante y entonces hay unos donde se da cuenta como okay, qué es lo que dice esas protestas más bien, o sea, como por qué unas sí y otras no, ¿Qué, qué dice eso más bien como de lo que se está pidiendo o de quienes están marchando. Uh -huh. Entonces yo creo que la protesta definitivamente pues fue un golpe, la pandemia, perdón, fue un golpe para la protesta, pero de pronto también está como abriendo preguntas interesantes sobre Qué hay detrás de la protesta, cómo se organiza, quiénes son los que de pronto en últimas se atreven más a romper las medidas de, de cuarentena y salir, o cómo qué riesgos se sienten más grandes que otros, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Esas me parecen preguntas y pues súper interesantes. Eh, Juan David, en tu trabajo en Medellín, como has visto? Eh, pues esos desplazamientos que está señalando Tania, ¿no? ¿Qué es lo que está moviendo más a las personas ahora? ¿Quiénes son los que más protestan ahora? ¿Cómo ha cambiado la efectividad de la protesta? Que es, es como una dimensión que a mí me interesa pensar, ¿no? En el 21N había como un entusiasmo inicial tremendo que obviamente fue perdiendo algo de fuerza pues por la inercia misma de la manifestación. Pero en medio de la pandemia, con todas las dificultades económicas, sanitarias, pero además la violencia que se ha incrementado en el país, sí se siente un tono afectivo muy diferente. Eh, ¿Tú cómo ves eso, Juan David? Pues el año pasado tuvo, tuvo unas particularidades evidentes. Eh, se mantuvo la movilización universitaria, pero de una forma distinta, que hubo una coyuntura muy concreta que tenía que ver con, la, con el reclamo de la matrícula cero Cierto, con la necesidad de que, de que los estudiantes de las, de las instituciones de educación superior y las universidades públicas de la ciudad y del departamento no pagaran por la matrícula y lo hicieron aún durante las restricciones de movilidad en la ciudad en, en una ocasión, una protesta que además fue reprimida de manera muy violenta por el ESMAD por orden de la Alcaldía de Medellín en aplicación además de un protocolo que, que fue publicado a principios del año pasado antes de la declaratoria de la pandemia, que, que le solicitaba a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incluso el ingreso a las universidades, que eso desató una discusión muy muy fuerte en la ciudad y pues después de la elección de Daniel Quintero como un alcalde alternativo llevó a que fuera oficialmente declarado por la, por la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Antioquia como persona no grata, declaratoria oficial en Asamblea de Estudiantes, ¿cierto? Después de eso vinieron todas las restricciones de movilidad y más o menos en junio fue una movilización muy muy grande, en el centro de la ciudad que terminó en, en, unas, en unos enfrentamientos muy violentos. Entonces eso hizo parte de, de, mejor dicho, eso es lo que tenemos en la foto de lo que pasó el año pasado en Medellín. Eh, una huelga de hambre por la matrícula cero en una puerta de la Universidad de Antioquia, huelga de hambre que además derivó en la matrícula cero, valga la pena, ahí la cuña a propósito de, de lo que ocurrió en ese momento. Eh, pero también hubo algo que, que ocurrió el año pasado que fue muy interesante, que lo vivimos en todas las ciudades del país, pero no sé si en Medellín eso fue una particularidad, por lo menos sí una particularidad en relación con lo que antes pasaba en Medellín. Los trapos rojos se convirtieron también en una expresión de movilización comunitaria, ¿cierto? Es decir, en los barrios de Medellín la gente se empezó a movilizar. Eh, y no solamente era colgar el trapo rojo en la, en la, en la ventana o en la, o en la cuadra, sino que era de salir y protestar, ¿cierto? Y salir y hacer caseros lazos en, en, en las calles principales de los barrios. Eso era algo que, que, no, que, no, que no hacía parte de nuestra agenda y de nuestro panorama en Medellín. Hubo un episodio muy concreto, muy interesante, que se dio en un sector que se llama el Sinaí, eh, que fue un sector que sufrió una restricción específica a la movilidad en un momento concreto de la cuarentena porque había unos brotes muy, muy fuertes de, de COVID eh, y la movilización de, de, de esa comunidad y de otras personas por fuera de ese barrio, pero que hacían parte de esa misma comuna, fue muy interesante y generó también unas activaciones que yo creo que no, que, que, que por lo menos desde mi punto de vista son novedosas en la ciudad. Eso fue lo que percibimos acá. Ahora, frente al cubrimiento de eso, las mismas restricciones de movilidad eh, que permitían que los periodistas salieran, pero como parte de la excepción al decreto de cuarentena, hicieron muy difícil el cubrimiento, eh, yo creo que aquí hay que reivindicar el trabajo que hizo particularmente un medio de comunicación que quizá ustedes hayan escuchado, que, que es Universo Centro, que se dedicó a hacer unos registros de cuarentena muy interesantes con, con, con su equipo, pues Pascual Gaviria, Alfonso Buitrago, eh, eh, salieron... Andrea hace, parte de, Andrea hace parte del comité editorial de, de Universo Centro, eh, Juan Fernando Espina era la tercera persona, que es el director de Universo Centro, salían ellos tres y hacían cubrimiento de lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento de restricción, y fue un recurso muy valioso para darnos cuenta, por ejemplo, qué estaba pasando en el, en el Sinaí, porque a ellos incluso les prohibieron el ingreso a esa zona que estaba... Que estaba como en un acuartelamiento extraño, además porque metieron al, al ejército a cerrar el barrio, eso fue una, una situación muy, muy compleja, eh, pero en general el cubrimiento de todo eso que estaba pasando, yo creo que muy asociado con esas restricciones de movilidad, pero también con esa transición de muchos medios de comunicación al teletrabajo, al trabajo en casa, a hacer transmisiones de televisión o de radio desde las salas de las casas de, de periodistas, y con las dificultades que, que, por ejemplo, los medios universitarios teníamos, porque no podíamos, no, no estaba dentro de nuestras posibilidades que los estudiantes estuvieran en la calle haciendo cubrimientos, pues hubo un registro muy, muy reducido de lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento. Muy interesante como tú. Hablas también ahí de esa dimensión comunitaria, ¿no? Porque pues como que la, la protesta se desplaza, eh, obviamente las preocupaciones también, pero pueden emerger, como tú lo dices, imprevisiblemente otro tipo de comunidades. Me gustaría hablar sobre eso con, con Natalia Guerrero y Natalia Duque. Eh, por una parte, bueno, Natalia Guerrero, eh, con, su, con su intervención como en campo feminista, me parece súper interesante notar cómo, como lo decía Tania, quizás ahora las manifestaciones... Eh, de género se han vuelto muy importantes, también porque en la pandemia se han recrudecido las, las violencias contra las mujeres. Eh, y entonces me parece interesante que pudieras como referirte pues, desde ese ángulo, como ves eh, la, la protesta durante la pandemia eh, desde este campo feminista, digamos. Yo creo que la movilización social feminista fue como la llama que menos se apagó, si hablamos de movilización social en el país. Eh, no solo porque cubrimos ese, ese campo de la movilización, sino porque, se, como, como dijo Tania, se ve una un laciente en la calle y, y no solo fue el 25, que fue pues, supremamente grande, era como cual pandemia, o sea, al parecer, como que eso no... No, no nos detuvo de salir, pero en general hubo muchas manifestaciones. El tema de medicina legal no pasó por primera vez ahorita. Eh, en diferentes calles de la ciudad se hizo también plantones. Ahorita hubo uno en banderas hace poco. Eh, entonces, digamos que es algo que está pasando. Yo creo que casi cada semana, cada dos semanas que hay movilizaciones, plantones y diferentes como eh, llamados a, pues a manifestarnos en el espacio físico. Eh, también por lo que mencionas, eh, el año pasado la pandemia hizo que por un año extremadamente duro para las mujeres, eh, más de 220 feminicidios han sido registrados por organizaciones como, como la Fundación Feminicidios Colombia. Nosotras en nuestra base de datos registramos en enero 31 feminicidios eh, y esto es un resultado de lo que ha sido el recrudecimiento de la violencia machista al interior de los hogares eh, propulsado pues obviamente por el tiempo que pasamos eh, confinados y confinadas en pandemia. Entonces viene como toda esta articulación, eh, en la, pues como que la batuta de esa articulación la está tomando un, una organización o como una colectividad eh, eh, pues articuladora que se llama Somos un Rostro Colectivo, que viene creciendo a nivel nacional y, y esto viene creciendo y aparte nos están matando y aparte eh, la, las líneas de atención a, a las violencias contra las mujeres pues no, no paran y no dan abasto, entonces claramente es, es como una llama la que le ponen gasolina y, y digamos que la pandemia no es que no importe, sino que las mujeres estamos viviendo otra pandemia, básicamente, ¿no? Entonces, eh, eso creo que genera la necesidad de, de salir y de salir a manifestarse, y creo que como medio de comunicación, eh, sobre todo el 25, en eh, Manifiesta sentimos la necesidad de estar a la altura de ese momento, y que es estar a la altura de ese momento, pues hacer una cobertura de principio a fin, como la hicimos, y un registro como pues como muy fiel y como muy eh, digno pero al mismo tiempo como muy, muy respetuoso y como entendiendo el espacio y los espacios que se daban eh, entendiendo que hay diferentes espacios dentro de la movilización feminista que no es algo unificador, que no es algo que se puede esencializar eh, y que hay diferencias y, y que por eso se generan diferentes espacios que se dividen ¿no? Eso también se tiene que entender dentro del ecosistema de la movilización social feminista y, y, y creo que eso, o sea, sentir como ese, ese poder en la calle y como esa capacidad de organización, yo, yo estuve de cerca como presenciando la manera en la que se organizó eh, la marcha y, y pues que es lo que digo, se volvió casi que una articulación pues nacional, unificando las actividades y todo de, de lo que iba a suceder en diferentes ciudades y municipios, eh, pues obviamente teníamos que, que cubrirlo lo mejor posible y digamos que ahorita el objetivo es como descentralizar el cubrimiento, ¿no? y empezar a mostrar qué está pasando en otras ciudades, qué está pasando en otros departamentos, eh, qué está pasando en lugares donde, donde, donde está creciendo la movilización social feminista y los movimientos de mujeres en general. Sí, además, tremendo eso de, bueno, la violencia doméstica se recrudece donde las mujeres son las que más padecen y esa necesidad de salir a la calle como también una forma de poder liberarse de ese espacio eh, doméstico, ¿no? Y de encontrar otras personas y producir otros encuentros. Eh, claro. A mí me surgían, las, no sé si querías decir algo más sobre eso, Natalia, ¿no? Yo iba a añadir algo último sí, sí, solamente con sí. lo que mencionas de la violencia doméstica porque eh, hay una gran necesidad y yo, y yo siento que, que la hubo mucho más este año de salir por las que no pueden porque están cuidando que esa es una, otra gran problemática que fue recrudecida por la pandemia, eh, todo el tema eh, de las labores de cuidado y cómo se siguieron recargando en las mujeres. En este momento estamos teniendo una tasa de des desocupación en mujeres, según la última encuesta, gran encuesta de hogares del DANE, eh, pues que subió tremendamente y que la brecha es supremamente grande respecto a los hombres, es decir, muchas mujeres tuvieron que dejar su empleo para... Eh, pues para criar, eh, los colegios no abren, eh, los jardines no abren y, y las mujeres tienen que dejar su vida profesional y tienen que dejar su trabajo y la manutención de su hogar para eh, poder sostener eh, las labores del cuidado del hogar. Creo que eso también generó la necesidad de muchas de salir por las que no pueden, por las que literalmente no les da el tiempo y la vida de poder estar en las calles, ¿no? Entonces son muchas razones eh, por las que las mujeres salimos y y, y creo que eso mismo va a pasar ahorita el 8 de marzo. ¿no? Totalmente. Eh, y Natalia Duque, a mí me surgía siempre como una pregunta, ¿qué está pasando en el mundo rural? Pues ya que tú has trabajado con comunidades campesinas, ¿cómo has visto que se ha reconfigurado pues, la organización social, la protesta, la movilización eh, pues en, en las comunidades campesinas? Porque hemos hablado mucho de las ciudades, pero, pero mucho menos de, de sus territorios. Bueno, pues como escuchándolas a todas hablar, eh, como que yo quería compartirles un ejercicio que hicimos desde Mutante. Eh, comenzamos a hacerlo en el primer ciclo de Hablemos de Movilización en octubre del año pasado, que fue un, una, un Google Forms, una encuesta eh, en donde intentábamos de manera colectiva como recolectar, recopilar las experiencias de movilización que habían sucedido el año pasado, en el 2020. Vamos como para responder un poco a esa duda que teníamos de qué había pasado, sí, si realmente era que nadie se había movilizado o okay. qué. Eh, y bueno, pues luego de, de varios meses, eh, como... Eh, rotando la encuesta como a varias organizaciones y pues eh, por WhatsApp y demás eh, y, y de hacer un rastreo de prensa también, eh, de prensa y de redes sociales, pues logramos construir una base de datos propia acerca de las movilizaciones que ocurrieron en el 2020 y bueno, digamos que es una base de datos que reconocemos que puede tener muchos vacíos porque una de las cosas con las que, la que nos encontramos eh, fue que se había registrado realmente muy poco la movilización en, en, que no hubiera ocurrido en, en Bogotá o en Medellín. Digamos que en general para la mayoría de la gente la primera movilización grande ocurrió el 15 de junio porque ocurrió en las ciudades grandes, en Bogotá, en Medellín. Pero pues... Pareciera como si esa hubiera sido la única movilización y luego hasta el 9 de septiembre que otra vez eh, la gente salió en Bogotá principalmente y en Medellín y en Cali, pues sí en las ciudades así eh, más grandes, eh, pero pues realmente lo que nosotros nos encontramos eh, fue algo distinto. Y, y pues fue que precisamente la movilización no se había detenido, pues logramos construir una base de datos de más de 200 movilizaciones eh, o pues expresiones de protesta. Y, y bueno, pues seguramente ahí no están todas porque digamos... Fue muy complicado encontrar noticias, hacer el rastreo de las que sucedieron en regiones en donde muchas veces el único registro de esas movilizaciones está en redes sociales de las organizaciones, entonces pues hacer un rastreo por las redes sociales de todas las organizaciones pues es una tarea supremamente dispendiosa y pues no, no creo que imposible, pero, pero pues muy compleja. Entonces, digamos, las que alcanzamos a recopilar fueron un poco más de 200 y eh, pues lo que sí nos encontramos justamente era una, eh, una fragmentación, eh, digamos, no habían estas movilizaciones tan masivas, pero sí muy sectoriales, eh, campesinos, campesinos cultivadores de coca, pobladores urbanos, eh, Personas privadas de la libertad, familiares de personas privadas de la libertad, indígenas, excombatientes de las FARC, o sea, como cada sector, igual, saliendo como para protestar por, por su reivindicación propia. Y, y pues, eh, digamos, nos, nos encontramos con que las poblaciones que más se habían movilizado, eh, pues según lo que pudimos registrar, habían sido los campesinos cultivadores de coca, eh, a quienes... Eh, habían llegado a radicarles en medio de la pandemia, eh, y aún más, o sea, se movilizaron aún más que las comunidades campesinas eh, que no cultivan coca. Eh, entonces, eh, ellos, por un lado, digamos que eh, también fue un poco más fácil tener, es, es como una cifra más precisa de la cantidad de acciones de movilización que hubo por parte de los campesinos cultivadores de coca porque el observatorio de tierras hizo como un ejercicio muy juicioso al menos hasta julio como de recopilar eh, como los eh, las, las movilizaciones o los asentamientos campesinos y pues no solamente los asentamientos campesinos sino también eh, como los incidentes eh, o choques que había habido entre la fuerza pública que llegaba a radicar y pues los campesinos, que creo que fue también otra cosa que marcó la movilización y fue la represión tan brutal que hubo contra la misma. Eh, y por otro lado, los pobladores urbanos, que bueno, le llamamos pobladores urbanos no a toda la gente que vive en las ciudades, sino principalmente a la gente que vive en las periferias, un poco lo que mencionaba Juan David, que fue gente que de manera más espontánea eh, salió a protestar eh, ahí a, en la cuadra eh, porque realmente no tenían cómo sobrellevar la cuarentena, ¿sí? O sea, porque por diferentes motivos, porque no podían salir a trabajar, pues no podían sobrellevar la cuarentena, entonces casi que era pues o, o, o salgo o me quedo encerrada y me muero de hambre, ¿sí? O mi familia se muere de hambre. Eh, bueno y, y pues en, en cuanto a la distribución de las, de las protestas durante eh, todo el año pues nos encontramos con que los meses en los que había habido más movilizaciones había sido en marzo con 24, septiembre 34 y noviembre 32 eh, septiembre coincide con las movilizaciones del 9 de septiembre y pues que fueron mucho más documentadas y noviembre también con el aniversario del 21 de noviembre eh, y pues a eso, a, a, a, a otra cosa pues que, que consideramos que cambió como durante el año pasado, eh, o bueno que al menos se pudo ver un poco más claro, fueron como estas nuevas formas de movilizarse, sí, o sea no solamente la tradicional protesta que sí fueron la mayoría de las acciones que logramos eh, encontrar, pero también aparecieron las huelgas de hambre, eh, que fueron usadas principalmente por los estudiantes que ahorita mencionaba Juan David, las encadenatones, eh, los bloqueos de vías, los caserolazos eh, y, y, y pues eh, la mayoría de las acciones ocurrieron en Bogotá eh, o bueno pues eh, fueron las que más eh, estuvieron registradas entonces obviamente pues teníamos muchísimas más de esas acciones pero pues identificamos el vacío de que el cubrimiento de los medios de comunicación pues fuera de la capital realmente es muy escaso y pues eh, como creo que mencionaba Natalia pues casi todos los días están ocurriendo acciones de movilización y, y bueno pues también considero que eh, que hay otra cosa interesante como eh, en, en el marco de la protesta que ocurrió el año pasado y fue otra división que se sumó digamos a las, a las divisiones que usualmente ya tiene el movimiento social y fue que gran parte de las organizaciones pues optaron por no salir a protestar, sí o sea por no salir a la calle y pues priorizaron la movilización digital que digamos esa que virtual, que esa realmente no la registramos porque pues es eh, también tiene como sus retos <ríe> registrarla, eh, entonces pues se abre este debate acerca pues como de la validez de la protesta presencial y la protesta virtual eh, y, y bueno y pues eh, sí. el, bueno, el tema de la represión que ya lo mencionaba ahorita que también eh, tiene que ver con que las calles igual estaban mucho más solas, eh, yo les puedo compartir igual el link porque nosotros publicamos el mapa de la movilización en Colombia eh, del año pasado. Eh, ahorita lo puedo dejar aquí en los comentarios igual para que todas lo vean. Pero pues igual nosotros creemos que pues, o sea, la movilización no se detuvo, la movilización continuó, fue Ajá. muy poco registrada en los lugares en donde ocurrió de manera más continua y pues que las personas que se movilizaron fueron las personas que no tenían de otras, ¿sí? o sea, las personas que necesitaban solucionar eh, sus, sus, sus necesidades materiales inmediatas porque no podían pasar la cuarentena así como la estaba planteando el gobierno. O sea, quienes regresaron a sus casas después del 21 de noviembre pues fueron las personas que tenían la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. Sí, total Ahí tocas otro tema que me parece súper interesante, que es el de la protesta digital, eh, y hay otro que se ha tocado que también, como hay dos ejes finales como para la última parte de esta conversación, y es el tema de la violencia, que es un tema muy espinoso. Eh, dejemos ese más espinoso para el final, y entonces pensemos un poco el asunto de la protesta digital. Eh, sí, ya Natalia que lo decía, muy difícil cubrir la protesta digital, eh, plantea otros retos respecto de la protesta presencial. Eh, pues me gustaría escucharlos un poco sobre eso, porque además en, en, en los medios digitales, virtuales, pues también circulan todo tipo de manipulaciones, eh, de formas de conducción, de fake news, y a veces, digamos, hay unas formas como de movilización que no necesariamente son de resistencia y de contestación y de denuncia, sino también, eh, pues, formas de movilización regresiva o antiderechos. Eh, entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes a ese, a ese reto de la protesta digital desde sus respectivos medios? No sé si eh, Juan David quiere comenzar. Pues es que voy a comenzar pero diciendo que no nos enfrentamos, uh -huh. ¿Por porque realmente, no, y, y con eso quiero ser muy honesto porque realmente estaba muy al margen de, de, las, de las preocupaciones. O sea, recientemente hicimos un trabajo justamente analizando ese tema. Porque sentíamos que había una gran cantidad de contenidos periodísticos que decían hablar sobre lo que significaba la movilización en redes sociales y la movilización digital, pero sentíamos que giraban en torno a lo mismo. A mí me parece que lo que ha hecho Carisma, por ejemplo, es muy interesante cuando habla de la necesidad de la reivindicación de derechos en el mundo digital, ¿cierto? Que no es igual que simplemente el traslado de la protesta de la calle a lo digital, sino los derechos en lo digital, y eso es un asunto distinto y analizábamos a partir de, de ese planteamiento de carisma eh, eso, eso que significa la protesta en lo digital y encontrábamos a, a algunos elementos interesantes, aspectos como, como por ejemplo la, la importancia que tiene lo digital para imponerse en las agendas informativas incluso de los grandes medios de comunicación, ¿cierto? Mucho más cuando hoy los grandes medios de comunicación eh, en muchas ocasiones, sobre todo los medios radiales, están abriendo las mañanas con etiquetas, Cierto, que, que tratan de imponer tendencias, una cosa que, que a mí particularmente no me gusta, eh, pero que muchas veces se conectan con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Twitter. Entonces, eso logra en muchos casos el posicionamiento de temáticas en la agenda de esos medios que ni siquiera la movilización en la calle podría lograr. Cierto, yo creo que ese, ese fue un hallazgo interesante que hicimos en, en, ese, en, en ese trabajo analítico, pues que hizo realmente un colectivo de estudiantes que valga la pena aquí en la cuña, que se llama Le Cuento la U, que es un colectivo que se dedica y que, que se ha concentrado muchísimo desde, desde el programa de periodismo de la universidad a abordar la movilización y que recientemente en una alianza con nosotros publicaron ese análisis. Entonces lo que tendría para decir es eso, a propósito de lo que mencionaba en la primera intervención, como el tratamiento de la movilización en las calles es un tratamiento de movilidad y de orden público y muy pocas veces, más allá de la comprensión de las afectaciones de movilidad y orden público, hay espacio a que se comprendan las trayectorias y los propósitos y el fondo de las movilizaciones, quizá lo que ocurre en el mundo digital es que sí hay lugar a lo temático, ¿cierto? Y por eso eso termina permeando esas agendas de los medios, aun cuando sean medios que no tienen precisamente una proclividad por estar contando de qué van las movilizaciones súper interesante. Natalia Guerrero, pero en el, en el feminismo la protesta digital ha sido fundamental, ¿no? Por ejemplo, en, es, en todo este movimiento por el derecho al aborto legal y gratuito en Argentina, eh, pues esa protesta digital fue muy importante y también en México y acá. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Pues yo coincido con Natalia Duques en que es muy difícil como hacerle como un, un track, un seguimiento y un registro a esta protesta digital, pues porque Precisamente, pues a, a, al ser digital se multiplica mucho más rápido y hay como todo tipo de iniciativas y es mucho más sencillo hacerla, entonces está sucediendo un montón. Hace, no sé, la semana pasada eh, hubo como una movilización digital, por decirlo así, como eh, de, de parte de varias colectivas eh, que es, declaraban que había como un luto nacional por feminicidios, por ejemplo. Y pues eso creció y digamos, es un poquito lo que dice Juan David, eh, yo lo veo también del otro sentido, como que empieza la sociedad civil, por decirlo así, como a, a moverse y a, a movilizarse con estos mensajes y de repente va escalando. Entonces, no sé, ese día creo que ahí David ya eh, pues empezó a, a tuitear sobre el tema, entonces como que la espuma sube, ¿no? Y creo que... Eh, en algún momento, tan dijo que la movilización tenía muchas capas, yo creo que en el ámbito digital tiene aún más capas. Como que puede ser de un lado a otro, un medio imponiendo la agenda y se genera como esta indignación, o, o un, un parche pequeño de personas lo empiezan a hacer y de repente estalla. Como que tiene muchas direccionalidades, eso también hace que sea difícil de, como de, de registrar como manifiesta, pues intentamos como amplificar lo más posible, ¿no? Y, y siento que sí ha tenido como una... Eh, pues en diferentes luchas como de los movimientos de mujeres, claramente el tema digital ha, ha, ha tenido una importancia pues grandísima y una importancia, siento yo, como para conectar eh, nodos de lucha, por decirlo así. Eh, sin embargo, yo siempre, o oh, bueno, no sé, como que a mí me queda esa sensación de que, bueno, aterricemos esto, ¿no? Como, como démosle continuidad, porque a veces se vuelve como... Una, una ola que crece y estalla y al otro día como que hay otro hashtag, hay otra cosa y pues eh, la idea es como darle continuidad, para mí sería ideal como que cada una de estas iniciativas en lo digital luego aterricen como en, en la calle o como en el espacio físico, en el espacio público, no todo se puede pero, uh -huh. pero siento que de ahí sí han nacido muchas eh, como acciones de de organización eh, que han prosperado y, y que en, hablándolo como de luchas feministas pues que, que sí ha sido supremamente fundamental Total claro, esa articulación entre lo digital y lo presencial y en la calle es fundamental ¿no? como que para uno no se puede dar lo uno sin lo otro eh, yo quería preguntar a Tania por un experimento por ejemplo yo no sé si llamarlo experimento pero un caso reciente que vi que me pareció interesante hablando un poco de lo que decía Juan David de cómo ciertos medios pueden activar discusiones, porque me interesa también cómo la protesta digital puede desplazar narrativas. Creo que una de sus funciones pues, más importantes es como hacer ver otras cosas y cambiar el vocabulario e introducir otros temas a la, a la discusión pública. Eh, por ejemplo, recientemente Pacifista eh, hizo algo interesante y es que rotó como ese pedacito de minuto de blue Radio en donde intervenían eh, así me olvidó el nombre de él, este activista, Leona, Le, Leona, sí, Leona Rentería, exactamente uh -huh. sobre lo que estaba pasando en Buenaventura eh, y pues la manera como tan desconectada y como tan irrespetuosa en que esta periodista Paola Ochoa trataba el caso eh, pero Pacifista lo hizo como circulándolo en redes y eso activó también como una circulación que me pareció muy interesante eh, ¿Cómo ven ustedes desde 070 este tipo de intervenciones que tienen también como algo de militante, que me parece interesante? ¿Intervenciones como digitales o como la del la de pacifista? Sí, como la de pacifista y como ya. la de también contribuir un poco como a que se dé esa circulación de otras narrativas. Sí, pues de hecho ahorita que los escuchaba y las escuchaba hablando sobre esto de la del activismo digital que yo igual... Siento que no terminamos de entender, o sea, lo que decía Natalia, eh, como que es esta cosa que es hashtags que luego rotan, pero en gran parte, por ejemplo, lo de Buenaventura fue gracias a que la gente en Buenaventura se organizó para posicionar el hashtag de SOS Buenaventura. Y entonces lo entrevistaron en Blue a Leona Rentería y entonces todos los medios empezaron a hablar de repente de Buenaventura. Y eso es clave pues como en, en términos digitales es clave porque, pues Buenaventura, nadie está mirando a Buenaventura, digamos. O sea, si la gente sale a marchar en Buenaventura, pues no van a ser tantos los que se enteren de esto. Eh, mientras que a pesar de que el porcentaje de gente en el país que está en Twitter es mínimo, pues los medios sí se nutren totalmente de lo que está pasando en Twitter. Entonces, sí, en Twitter es tendencia ese OC Buenaventura, los medios van a empezar y entonces Buenaventura se va a volver noticia. Y creo que nuestra apuesta como 070 es empezar a, pues, como hacer, como a apoyar completamente como es, este tipo de movilizaciones también que pasan en lo digital, pero pues que independientemente de sus dinámicas en lo digital, están señalando situaciones y problemáticas muy específicas que sí son urgentes y que como medio nos interesa cubrir y pues resaltar. Entonces, eh, el, digamos que un poco lo que nos ha pasado en 070, sí siento que es que no damos ese abasto para todo lo que pasa en, en, y para todo lo que se empieza a mover en redes. entonces Por ejemplo, el mismo día que estábamos haciendo un video chiquito que sacamos como contando un poco qué es lo que está pasando en Buenaventura, eh, Vimos un video como de un, un enfrentamiento eh, como con tiros con la policía y con migrantes venezolanos en Cúcuta y al mismo tiempo está pasando el Cauca todo el tiempo y como mil cosas que también se vuelve ya un retos para una como periodista, como bueno, ¿a qué le pongo atención? Eso, eso también es como una cosa que puede ser a veces bien, bien complicada, pero pues en últimas también es re, o sea, uno pues también si se está moviendo en redes hay que responder a eso. Eh, y si uno ve que hay algo que falta, pues, pues entrar a, a, a aportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de Buenaventura, eso. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Explicar un poquito como de la forma más sencilla qué está pasando, eh, como anotar también que esto no es una cosa de los últimos dos meses, sino que es más profundo, etcétera. Pero independientemente de eso sí creo que lo digital le da una fortaleza a, a activistas y a movilización social que de pronto por, geográficamente están un poco más apartados del ojo del centro eh, y en ese sentido sí creo que los medios alternativos tenemos una responsabilidad yo creo en responder como a esa, a esa movilización digital de estas otras personas. Sí, totalmente. Además, hay como una responsabilidad ética de decidir qué cubrir más que otras cosas, ¿no? Porque a veces se tiende a cubrir lo que suena más y atrae más como el interés de una audiencia, pero eso no necesariamente es lo más grave que está pasando o lo que merecería más atención. Eh, no sé si Natalia quiere agregar algo sobre eso, porque tú abriste el tema un poco de los medios digitales, pero no sé si quieras añadir algo a lo que ya dijiste. Eh, pues pues sí, yo eh, quería mencionar que, que, bueno, que igual me parece que esta discusión acerca como de la validez, eh, como de la protesta social, fue una discusión como de la protesta virtual, perdón, fue muy, eh, bueno, estuvo como muy vigente como al interior del movimiento social, pues porque, digamos, si sí hay como ciertos sectores como que, consideran que tal vez eh, la protesta en la calle eh, pues tiene más legitimidad que la protesta eh, digital, la protesta virtual, pero pues yo creo que igual lo que mencionaba Natalia eh, pues eh, es algo importante y después cómo se le da continuidad también a esa protesta digital, sí, o sea, creo que igual eh, la una no se desprende de la otra y pues que si entendemos como la protesta la movilización ciudadana, como esa disputa de las ideas en el espacio público, pues eh, eso no, no, digamos, el espacio público no, no deja de lado el espacio digital, ¿sí? Entonces, digamos, se estaría haciendo como un poco ese ejercicio. Eh, igual, pues, eh, aunque si sí, el año pasado, pues, estuvo como en pleno furor El tema de las Twitteratones principalmente pues fue como lo que más vi. Eh, pues yo creo que sí es importante entender que en Colombia gran parte de las personas pues no tienen acceso a Internet, no tienen conectividad. Entonces, pues que, que también, eh, digamos, eh, creo que eh, la estrategia de estas comunidades un poco más alejadas ha sido... Eh, pues eh, confluir con organizaciones nacionales, digamos lo digo más por el caso de los campesinos eh, que se estaban oponiendo a la fumigación con glifosato eh, y pues que decían que no podían estar presentes en las audiencias virtuales justamente porque no tenían conectividad, pero pues muchas veces vimos que igual eh, se posicionó bastante los hashtags relacionados con nomás glifosato, etcétera y pues creo que también fue como un trabajo articulado de la gente eh, de las comunidades eh, junto con eh, personas de organizaciones civiles, eh, digamos el colectivo de abogados, el eh, Cajar eh, que digamos contribuyeron a, a posicionar estos temas también en esa agenda eh, de lo digital y pues lo que mencionaba ahorita de hacerle el seguimiento a la, a la protesta digital ha sido supremamente difícil, es muy difícil nosotros al principio cuando íbamos a hacer el mapa de la movilización en el 2020 queríamos incluir también las acciones digitales, pero pues realmente no están sistematizadas, o sea, es supremamente complicado, puede que todos los días ocurran varias, entonces pues es es, es supremamente difícil y pues digamos eh, también eh, nosotros como mutante eh, digamos nos identificamos un poco con lo que mencionaba Tania eh, porque eh, nosotros solemos tener una agenda propia, ¿sí? O sea, mm, nosotros nos sentamos al principio del año y pues planeamos cómo a ser nuestra agenda, ¿sí? Entonces, eh, pues muchas veces los temas de los que estamos hablando, pues solo estamos hablando nosotros sí <ríe> no hay otra gente que esté hablando sobre eso y pues suceden cosas en el país que de repente, eh, no sé, levantan, eh, levantan una conversación supremamente diferente y pues eh, todavía ha sido un reto como saber cómo relación, o sea, cómo reaccionar, cómo articular nuestra agenda, a la coyuntura, entonces pues también es ahí como un reto que tenemos eh, los medios que digamos vamos un poquito más despacio y no como en las noticias así del día a día y pues que tenemos también una agenda propia. Claro. Bueno, y el último tema, como les dije, es el de violencia, hemos hablado ya de distintas formas de violencia que tienen que ver con la con la protesta, la manera en que se la criminaliza y la manera en, en, en la que se tiende a cubrir siempre como el acto vandálico que sucede a veces por infiltración o a veces de manera no eh, comprobadamente conectada con la protesta. Eh, quisiera preguntarles, empezando con, con Natalia Guerrero, porque es un tema que a mí me ha interesado perseguir sobre todo de manifestaciones feministas, cómo muchas veces acciones directas a las que están recurriendo eh, organizaciones feministas y colectivas, eh, se tildan de, de una manera muy apresurada como violentas, eh, porque digamos, eh, pues no hay un interés por reconocer lo que se expresa en ellas. Eh, entonces me parece interesante como escucharles, y empezando con Natalia, pues ¿Cómo se confrontan ustedes con esa frontera que no es una frontera para nada evidente entre violencia y no violencia? Obviamente acciones evidentemente violentas, pero muchas veces la represión policial puede ser muchísimo más violenta que ciertas eh, acciones que suceden en, en, en, en formas de protesta y lo que se ve es más bien el gesto de la acción directa de la protesta. Eh, y digamos que se desfigura por completo lo que pasó en ella, entonces me parece interesante preguntarle sobre eso cómo se relacionan con esa frontera que no es tan evidente, porque los medios corporativos muchas veces asumen que es evidente, que es una frontera evidente pero creo que ustedes desde, desde sus medios alternativos y la investigación que hacen se dan cuenta que no, que no lo es, entonces Natalia nos podrías contar sobre eso en el caso de pues, la aproximación que ustedes hacen Creo que lo primero es súper clave, como lo mencionas, porque lo primero es nombrarlo. O sea, si esto pasa en una movilización y lo cubre, no sé, RCN, va a hablar de vandalismo, ¿no? Y no va a hablar de manifestantes sino va a hablar de vándalos. Pero la policía es la policía, ¿no? Siempre. O sea, eso sí, sí. Entonces creo que el primer paso como... Para empezar a pensarse este tipo de acciones dentro de las movilizaciones de otra manera, es empezar a nombrarlo. O sea, en muchos casos no es vandalismo, en muchos casos es acción directa, y la acción directa tiene como una raíz histórica eh, y tiene como una razón de ser, y se relacionan un montón de, de circunstancias alrededor de, de esa acción directa, ¿no? Eh, Dentro de los movimientos de mujeres la acción directa pues es también un tema de discusión Conozco compañeras feministas que no están de acuerdo Conozco compañeras feministas que no conocen otra manera de, de salir a la calle también Y creo que como medio eh, el reto es poder mostrar ambas, ambas partes eh, En el medio hablamos de la acción directa como acción directa eh, creo que hablar de violencia o como mencionarlo como un acto injustificado o un acto que de repente no tendría por qué tener lugar, depende del momento, o sea, depende de, de los hechos que, que estén alrededor y, de, y creo que ahí vendría, pues entraríamos como a, a contar qué fue lo que pasó, cómo explicar eh, pasó esto y luego llegaron estas chicas y tal, o sea, contarlo un poco eh, sin tampoco como lanzar un juicio eh, sino simplemente como contarlo y, y creo que contarlo y desmenuzarlo y, y que la audiencia decida como de qué lado está deshecho eh, es algo que no hacen en los medios eh, corporativos a los que te referiste al inicio sino que simplemente es como vándalos eh, como caes, quemados, bla, bueno. Uh -huh. eh, en cambio acá pues es como contar mmm, los, los hechos que hay, digamos, hubo, hubo un, un hecho, un enfrentamiento en el 25N, por ejemplo, y eso fue toda una discusión editorial, como, como o sea, de cara a la audiencia y de cara como a la gente que no está como relacionado con el feminismo, no sé, o sea, como de cara a otra audiencia que, que probablemente no es, no es la nuestra, eh, pues quisiéramos defender la movilización feminista como un espacio seguro y como contar lo mejor de, de, de estos espacios, pero pues no siempre es así, y entonces pues yo estuve ahí viendo todo el enfrentamiento que hubo entre grupos de mujeres, y pues lo contamos, o sea, de, obviamente teníamos que contarlo, y lo contamos como sucedió, como también diciendo y sentando un poco una posición como como la violencia, las violencias contra las mujeres siempre están injustificadas, así sea entre mujeres, como que no, no tienen lugar, ¿no? Entonces yo creo que va del hecho, de hecho a hecho, cambia como eh, esa narrativa, pero creo que en el caso específico que mencionas de la acción directa, uh -huh. creo que es contarlo y contarlo como es y contarlo de dónde viene y lo que sucede y por qué sucede. Y que la audiencia también tome postura respecto a esos hechos, no, no como contarlo de una manera totalmente justificada y totalmente positiva, porque tampoco lo es en, en varios casos. Eh, pero no entrar a hablar de vandalismo o entrar a hablar de vándalos, o, creo que eso le ha hecho demasiado daño a la movilización social y sobre todo a la movilización social universitaria eh, en este país. Eh, hablar de capuchos eh, y, y, y como esa connotación negativa que tiene la palabra capuchos que realmente eh, se vuelve necesario eh, tener que ocultar la identidad, eh, sobre todo para personas que, que, que, que están metidas de lleno en el tema de la movilización social. ¿no? Es un ejemplo de todo lo que sucede alrededor del estigma, y creo que ahí entra también la acción directa, y creo que como medios alternativos, eh, si bien no, no considero que sea necesario como plantar una postura, al menos sí como dar las herramientas para que narrativamente la audiencia pueda pensarse ese tema de una manera diferente. Eso me parece clave, ¿no? Como evitar esas conducciones que se producen a veces, y suspender el juicio para dejar que aparezca un poco la complejidad de lo que pasó. Eh, le quería preguntar a Juan David, en particular en, en el trabajo que ustedes hacen, eh, ¿qué tan importante es eso cuando se enfrentan con ese tipo de eventos que están como entre la frontera, entre violencia, no violencia? Porque la absoluta no violencia no es posible, la verdad, a veces esa pretensión pacifista oblitera el hecho de que siempre hay conflicto y pasan, pasan roces, pasan cosas. ¿Qué tan importante es para ustedes este trabajo de preguntarse cómo lo nombran? Del que hablaba también Natalia Guerrero, ¿no? Es muy importante Mucho. pensar cómo lo nombramos tal, sobre todo en, en las acciones universitarias de las que tú hablabas ahora, en las protestas universitarias, eh, sí, sí nos puedes contar un poco sobre eso. Bueno, varias cosas sobre eso, es muy importante esa forma como es nombrado, yo creo que hay, hay, hay un texto importantísimo, es pues una recomendación ahí medio, medio ñoña para que lo tengan en cuenta, se llama Las palabras de la guerra de María Teresa Uribe, que, que apunta a eso, ¿cierto? A la, a, la, a la creación de un lenguaje asociado con la guerra y cómo eso termina influenciando también la forma como comprendemos el, el conflicto y el trámite de las diferencias. Eh, entonces yo creo que sí, que es el lenguaje que la realidad es y el uso de la expresión vándalos o, o expresiones que a mí me parecen chistosísimas en, en, en los medios a veces, voy a, voy a hablar de dos escenarios distintos, pero a mí me parece muy chistoso cuando se habla de los mal llamados estudiantes, ¿cierto? O sea, usted pierde la condición de estudiante en tanto utiliza la violencia como represalia de protesta, o los mal llamados hinchas, usted pierde la condición de hincha en tanto utiliza la violencia porque está desfogando muchas cosas en un estadio, de fútbol, a mí eso, me, esa me parece una figura más atroz y aterradora que incluso la de banda, los que ya de por sí es atroz y aterradora. Eh, entonces sí creo que hay que detenerse en, en, en esas formas de nombrar aquello que ocurre en las movilizaciones y creo con Natalia plenamente de acuerdo que es necesario comprender la complejidad que hay detrás de las movilizaciones para comprender esos repertorios que hacen parte de las movilizaciones y que también consideran la acción directa y la violencia como una alternativa y como repertorio. Yo creo, yo no, no, no, no voy a entrar en el terreno justificatorio de esas acciones, no, no, no es, o sea, por, por una posición y por una lectura personal no, no, no creo que, que sea el recurso y la vía, pero también creo que hay que comprenderlo y que en la comprensión de, de, de, esa, de esos repertorios y de la complejidad de esos actores, también estamos llamados los medios de comunicación y en general el periodismo a, a dar cuenta de esas complejidades. Cuando hablamos de eso me refiero a que no nos hace bien negar la existencia de la violencia en las movilizaciones. Y no nos hace bien porque terminamos incurriendo en la afirmación de que siempre que hay violencia es porque hay infiltración. Y eso no es cierto. En muchas ocasiones hay violencia sin que haya infiltración por cuenta de que eso hace parte de esos repertorios porque la gente tiene rabia. ¿Cierto? Y porque la gente tiene rabia se expresa de esa manera. Y si no miremos lo que pasó en Bogotá con Javier Ordóñez. Lo que pasa es que después aparece Uriel, después... Eh, murió en un ataque del ejército, ex comandante del ELN en ese momento, a decir que lo que pasa es que el ELN está en todas las protestas de, en el país, cierto que el ELN es el pueblo y que está en todas las protestas en el país, entonces ahí se meten otras complejidades y emergen otros elementos que son muy difíciles de digerir para la gente. A lo que voy es, si no explicamos esas complejidades, si no explicamos que, por ejemplo, en la movilización universitaria hay actores que reivindican la violencia como forma de movilización, si no explicamos que hay actores que se oponen al uso de la violencia como forma de movilización y que incluso se enfrentan entre ellos y que chocan permanentemente en el entorno del universitario, va a ser muy difícil que la gente entienda que es que la movilización es compleja, ¿cierto? Y que cuando hay una expresión de violencia porque un estudiante toma la decisión de lanzar una papabomba contra una formación de la policía o, o, o de pintar una estación de, del Metro Plus, le hace Transmilenio en Bogotá, ¿cierto? Eh, pues entonces no vamos a comprender que hay otra gente que mientras tanto le está diciendo no, no haga eso. Y no esto, yo no, estoy, no, no, no quiero con esto tomar partido por, por ninguna de las dos, por supuesto que tengo una lectura eh, sobre cuál de las dos fórmulas para mí es la, es la más adecuada, sobre todo para posicionar temas, pero sí creo que hay complejidades que no estamos relatando y, y nos hace eso mucha falta. Eh, y ahora bien, y a propósito de lo, lo que decía de Uriel y, de, y del ELN, creo que también en esa complejidad nos hace falta reconocer que en la movilización universitaria hay presencia de organizaciones universitarias que tienen lugar en la universidad que están asociadas con los guerrillas. Y eso es súper políticamente incorrecto o sea, yo estoy diciendo una cosa aquí súper políticamente incorrecta, pero por favor, eso ocurre y no nos tenemos que llamar ingenuidades, ¿cierto? son organizaciones de base que tienen una articulación directa con las guerrillas eh, no por nada durante varios meses tal vez un par de años eh, dejamos de ver movilizaciones con el uso de explosivos en algunas universidades públicas del país durante la negociación de paz entre el, gobierno, entre el gobierno y las FARC ¿cierto? esos son asuntos que yo creo que tenemos que reconocer y que el reconocimiento de esas complejidades eh, es indispensable para que podamos explicar mejor por qué la protesta es un escenario tan complejo eh, no significa de ninguna manera y ese llamado a mí me parece fundamental que entonces se vaya a asociar cualquier escenario de movilización en el que se use una piedra, se use un aerosol o se bloquee una calle con, con los repertorios violentos de, de, de, de una organización insurgente Sí uh -huh. Tania, yo te quería preguntar, en el caso de 070, ¿qué eh... Me he dado cuenta, no sé si me equivoco, que lo que hacen también es como tomar un foco, un foco de atención que deja ver algo que les parece que merece, merece la atención, no sé, por ejemplo, pues en el caso del 21N, ustedes se centraron mucho como en las reivindicaciones políticas de la protesta, en el derecho a la protesta, en crear como una narrativa en donde pudiera caber pensar la importancia que estaba teniendo esto, más allá de que estaba perturbando la circulación por las vías o la productividad cotidiana, como para reivindicar esa dimensión del derecho humano a la protesta, ¿no? Tú lo decías que ese enfoque de derechos humanos es muy importante para 070. Y lo mismo pasó como en el caso del 9S. Con Javier Ordóñez y demás y los eventos que siguieron ustedes se centraron como en investigar pues qué pasó allí con la represión policial ¿cómo lo ves? y si hay un poco de eso que yo digo o ¿cómo operan ustedes respecto de este tipo de eventos complejos donde está presente la violencia de las manifestaciones de protesta Pues yo creo que eh, esto, esto es un poco una opinión personal pero yo creo que eh, los y las colegas estarían de acuerdo y es que nosotros sentimos que al hablar de violencia, pues no estamos hablando en igualdad, o sea, no se puede, digamos, una cosa son los manifestantes y otra cosa es la policía, la policía sale armada, sale protegida, sale con derecho a usar sus armas, los ciudadanos salen a marchar, obviamente, como lo decían eh, pues los, eh, Natalia y Juan David y todos, eh, Siento que claramente es un tema súper complejo. Hay un montón como de capas detrás de las vías de hecho, de eh, la violencia, eh, de tirar piedras, de que marcáis. Eh, pero para nosotros es innegable que en el tema de abuso policial hay cosas muy claras y es que hay una desproporcionalidad total en el uso de la fuerza y un abuso total eh, de, del poder que tiene esta institución entonces en ese sentido pues nosotros siento que hemos mirado hacia lo urgente que es esa violencia que se es está, que tiene como una legitimidad estatal que cuando entramos a ver los casos son violencias y usos de la fuerza que no ni siquiera están amparados por sus propios códigos, o sea que se salen totalmente como de lo que está legislado y aún así está impune entonces, digamos que ahí para nosotros es como, pues es, es claro que no hay, o sea, eso, eso es urgente, esa es la violencia urgente también de la que hay que, que hablar, porque digamos en, estos, en estas otras violencias matizadas de los, de, de los manifestantes no, ha, no, no, no entra siendo impune, es que con la policía sí pasa esto, los policías no los investigan, es muy difícil, o sea, hasta ahora como el 9 s hace un par eh, pues bueno hace un mes o algo así fue que terminaron eh, imputándole cargos como a tres policías y esto nunca pasa o sea eso es una cosa excepcional en, en el registro de violencias eh, policiales. Mm, entonces yo creo que pues en, en, en ese sentido sí son como violencias distintas que entran a ser juzgadas y analizadas de forma distinta eh, y que pues en últimas también siento que como medios y como medios alternativos nuestra responsabilidad también es hacerle pues control político al gobierno y a sus instituciones. Entonces, sí, pues obviamente también es nuestro interés la violencia de los manifestantes y qué hay detrás de eso, pero pues si no somos los medios un poco los que estamos tratando de que la policía y el, y el gobierno rinda cuentas, pues entonces ¿quién? Entonces yo siento que pues en ese sentido sí para nosotros ha sido súper clave como no perder eso de la violencia policial como de, dentro de nuestra brújula, porque además que era algo que mencionaba creo más, más a, anteriormente Natalia Duque, eh, como todas estas prohibiciones también de la pandemia y todo este sobre control de lo que se podía o no hacer, también incentivo mucho a que se acentuaran esas eh, dinámicas como de abuso de poder dentro de la policía y lo del 9S y los videos que hemos estado viendo, o sea, todas las semanas hay al menos un video de abuso policial de un policía disparando o pegándole a alguien o matando a alguien eh, y como que siento que en 070 estamos un poco comprometidos a que eso no se vuelva paisaje, como que ya que como la hostilidad de la pandemia lo hizo tan evidente y el hecho de que todo el mundo tuviera un celular a la mano para grabarlo lo hizo tan evidente, pues es algo como es un tema que definitivamente no se puede abandonar ahorita y que, y que es urgente. Sí, totalmente. Qué bueno que lo estén haciendo porque en serio a veces se siente que están muy solos en esa, en ese, en esa actividad como de denunciar ¿no? y a, ejercer el control que el periodismo debería ejercer. Eh, Natalia Duque. Pues yo te pregunto a ti siempre muy ligado con los territorios porque pues me parece pues, que tienes mucho interés allí, pues que es un tema que a veces se cubre menos en, en, los, en los medios, en los medios eh, pues más conocidos de los alternativos, aunque pues obviamente aparece en varios de ellos, pero eh, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo lo ven desde mutante? Eh, porque pues eh, en estas comunidades campesinas que a ti te han interesado, pues la, la violencia es una cuestión atroz que está pasando, de muchas maneras, de muchas maneras y, y ahora con esta reactivación del paramilitarismo que estamos viendo, yo a veces pienso que la protesta en esos territorios se confronta con unos poderes demasiado brutales eh, y uno como medio cómo interviene ahí. Eh, sí, me preguntaría en esa dirección. Bueno, Laura, pues. Eh, realmente yo creo que los medios de comunicación o bueno el registro de la protesta social, eh, en general el registro ciudadano de la protesta social de alguna forma sí logra hacerle control, algún tipo de control a, a la fuerza pública y pues eh, si bien puede que... Eh, un policía eh, no deje de disparar su arma porque vea que lo están grabando eh, pues lo que sí puede hacer es que eso se conozca ¿sí? o sea que el resto de la gente sepa qué es lo que está pasando y pues digamos eso también fue lo que sucedió el 9 de septiembre lo que sucedió con Javier Ordóñez eh, que se grabó a los policías mientras estaban asesinando a la gente porque pues realmente luego eh, digamos es, es, es una eh, luego llegar a decir eso eh, pues sin ninguna prueba pues podría ser algo increíble sí eh, entre comillas increíble pero, pero digamos eso es algo que pasa en menor medida en los territorios en las regiones eh, por múltiples motivos hay muy poco registro de lo que sucede es un registro mucho más limitado eh, muchos Hay campesinos y campesinas que tienen celulares y que sí graban en el momento, pero pues muchas veces esos videos se quedan solamente en los celulares de la comunidad que estaba en esa protesta, en ese plantón y pues nunca pasa nada con ellos. Eh, y, y, y pues eh, yo creo que en ese sentido eh, es nosotros hemos intentado como poner un poco eh, el foco en estas violencias eh, por parte de la fuerza pública contra las comunidades que se han movilizado en el campo, pues en este momento estamos haciendo una investigación acerca de un campesino que fue asesinado por el ejército en el marco de un operativo de erradicación forzada y pues que... Eso pocas veces se conoce, sí, o sea, digamos, el año pasado fueron asesinados varios campesinos en el marco de movilizaciones eh, y de operativos de erradicación forzada y pues, digamos, lo que realmente detonó eh, la discusión acerca de la reforma a la policía eh, y, bueno, posición en el debate público, el tema de los abusos policiales fue lo que sucedió el 9 de septiembre en Bogotá, eh, a pesar de que, pues, eso ya venía sucediendo también en muchas regiones. Eh, entonces, pues en ese sentido, yo creo que es importante lo que ya venía diciendo desde antes, como eh, intentar mirar qué sucede también por fuera de las ciudades principales. Eh, creo que ahí también tenemos un interés en... en en preguntarnos por lo que consideramos como violencia, que ya también era algo que mencionaban anteriormente, sí, o sea, ¿qué es violencia y qué no es violencia? O sea, es, es violento que, no sé, que un campesino tire una piedra, <risa> eh, pero no es violento que que la policía llegue a arrancarle las plantas de las cuales tiene su sustento diario y si no se le ofrezca tampoco otra posibilidad de, de, de, de subsistir. Eh, entonces, pues es eso, es preguntarnos, o sea, como trascender un poco la discusión de la violencia que el escenario de la protesta no es como el único lugar en el que esto sucede, sino que también, eh, digamos, en la movilización, pues, confluye indignación por un montón de violencias estructurales que pocas veces se mencionan y se consideran como tal, como violencias. Eh, y pues creo que otra cosa importante es visibilizar las experiencias de movilización, entre comillas, pacífica Pacifica porque, pues, digamos, una, uno de los motivos que usualmente el gobierno eh, presenta como a la hora de hacer como caso omiso a las movilizaciones o a las peticiones, pues, a las exigencias de las personas que se movilizan es desconocerlas, llamándolas como vándalos eh, o como guerrilleros, guerrilleras, eh, pero pues digamos nosotros hicimos un ejercicio con lo que pasó con la minga del suroccidente la minga fue completamente pacífica sí o sea no hubo ni una sola ni un solo episodio de acción directa eh, sin embargo el gobierno el presidente nunca se sentó a hablar con ellos sí entonces pues realmente fue una experiencia de movilización muy exitosa eh, pero pero, y, y, pero que refleja digamos un poco eso de que eh, pues no necesariamente las experiencias de movilización pacífica siempre eh, pues son las que obtienen buenos resultados porque en muchos casos ni siquiera obtienen un resultado entonces como que eso no depende eh, digamos de si hay acción directa en el marco de las mismas o no la hay. Sí, completamente de acuerdo. Es un tema muy espinoso que tiene muchas capas, como lo decía Tania respecto de la protesta, el de la violencia sí que las tiene, y además totalmente de acuerdo de que tenemos que diferenciar formas de violencia, efectos de violencia. Pues muchas gracias, estuvo buenísimo el conversatorio, por lo menos para mí, me encantó escucharlas, gracias Tania, Natalia Guerrero, Natalia Duque y Juan David, eh, de verdad aprendí mucho oyéndolos. Eh, les recuerdo pues a los, que, a, los, a los asistentes, a la audiencia que puedan quedarse conectados con este espacio de Borolo, eh, que está muy bueno, hace muchos eventos y pues bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Les agradezco mucho. Que estén muy bien y gracias a quienes se conectaron. Gracias bien. por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno charlar. A ustedes, gracias.